Ah, me vine a dar una vuelta en bicicleta porque, uno, eh, me junto a las 8 con los chillidos de la JLD, entonces tenía que hacer la hora. Y dos, oh, pucha, me dios, mega lata que se me desordenara tanto el día de ayer y que en el vlog que salía la feliz fuera tan. Bleh. Pero ya vendrá la oportunidad de resorcirme. Hey guys. Oli. Eh. Oh no. Hey guys. Episodio número 13 Mi vieja siempre tenía un dicho que en martes no te cases ni te embarques Y este martes es martes 13 Uy. La verdad es que yo nunca Falso, no soy tan supersticioso Como que crean ciertas cosas Pero en otras, soy más común, más de rituales pues. Por ejemplo, siempre pido un deseo antes de comerme la primera alcachofa del año o si encuentras una pestaña es como más juego Y otras simplemente Tanto escuchar hablar de ellas Que se me entraron en inconsciente No la creo Pero puta ya se quedó conmigo eh. Eh, es la del mosco no sé si ustedes la saben, pero cuando entra un mosco a la casa, mi mamá siempre decía, oh van a venir visitas, un día mi papá mató un mosco, y días después no había tenido noticias de un amigo y lo llamó y dijo, hoy oh, sorry por, por no haber estado disponible, pero me enfermé un día tanto, iba para tu casa y me empecé a sentir mal y tuve que ir al hospital y fue el mismo día que eh, mi papá mató el mosco, y mi tío sufrió las cosas entonces, ahora cuando veo un mosco, hago lo imposible para no matarlo y empujarlo a pero una superstición a la cual siempre estoy atendida. Que nunca, nunca, nunca me puede faltar. Que siempre, siempre, siempre tiene que estar presente. Que o si no, todo, todo, todo va a ir mal. Es... Siempre tener sal en la casa. Mi tatarabuela siempre decía que si no había sal en la casa era... Llamaba la ruina. Una vez lo escuché cuando chico y se me quedó ahí escondido hasta que me fui a vivir solo. Y fue como... Bueno, ¿qué necesito? ¿Qué compro primero? Compra sal. Y fin. Desde ahí, si es que me queda poca sal en la casa, me preocupo y salgo y voy a comprar sal. Que esa es la única y verdadera superstición que tengo. Acá. Allá de la cultura popular, el por qué le tenemos miedo al Mar martes 13 viene por dos factores. Marte tiene que estar relacionado con el dios Marte, que es asocia con la guerra, sangre y destrucción. Dos. El número 13. El número 13 que ya de por sí tiene mala fama. En el tarot está relacionado con la muerte. Eh, el apocalipsis de la Biblia es el número 13. Eh, en la última cena se sentaron 13 personas. A cenar se nos fue JC. Eso es lo que puedo comentarles hoy día. Es día martes. Es día enviarle preguntas al árbol. Deje su mensajito, deje su pregunta, deje su comentario. Y yo le responderé mañana. Este capítulo fue un poco más cerrado porque estoy esperando que se termine de lavar la ropa. <música> Gracias,